Si te hablo de energía, ¿en qué piensas? ¿Potencia? ¿Movimiento? Pero también puedes pensar más allá. ¿En volar? Eso sí que es energía. Y en el amor, las risas o las canciones. Y por supuesto, en los sueños. Esto es lo que impulsa la tecnología híbrida de Onda. Nuevo Onda HRV.